Vemos Gaviota hablando con su madre y le está diciendo que ya van a cambiar de vida. Por lo visto ya no va a buscar más a Sebastián, le dice que ya se va a acabar por rotundo ese problema que tiene. Ya que ella está decidida a no buscarlo más, le cuenta. También vemos que los trabajadores están diciéndole a Arthur que lo necesitan en el tajo de los mangos, ya que hay otro brote de roya y pues vemos que esas son las consecuencias que Miguel ha dejado en la hacienda y pues ver hasta cuándo irán a descubrir este fraude de ese hombre. También por lo visto Lucrecia está embarazada y le cuenta a Iván que tiene dos meses de embarazo y pues esta noticia realmente le agradó a él ya que se le nota muy feliz. También Gabriel está hablando por teléfono, dice que ya sabe que el que está interesado en esa finca es el doctor Iván y que se olviden de ella porque ella se la va a quedar. Y a lo que el hermano Iván le dice esto, pues él queda aterrorizado ya que ella él pensaba realmente que ella se le iba a entregar pues también el doctor Salinas hablando con Gaviota ese le está diciendo a ella que es una cínica que hace mucho tiempo está esperando una respuesta y ella nada pues ella lo frena y le dice que pues que se va a ir a Londres, entonces pues él queda pensativo y asombrado por esa respuesta. Ya por último Sebastián enfrenta a Iván y le dice que nadie los ha autorizado para que llamen a acosar a la mamá de Gaviota y a ella por la fin Le dice Iván que ella para qué va a querer una finca en el Quindío si se va para Londres y que por él que quede allá para siempre, que no vuelva. Realmente podemos ver la reacción de Sebastián, la cual él no estaba enterado de nada y pues se asombra al saber y queda muy pensativo.